Hola chicos, ¿Cómo están? Tercer video del de día de hoy eh, Vamos a ver una presentación de una llamada que hubo el día de ayer 5 de marzo 2023 día domingo donde eh, ocurrió una llamada de liderazgo donde estuvieron varias mujeres platicando La llamada en este caso es con Miluska Lee una de las promotoras principales de Omega Pro. En ese caso, iban a hablar supuestamente del de tema de mercadeo en red, multinivel y todo eso. Pero ustedes saben que todo esto es con el fin de hacerlos caer a todos ustedes en estas plataformas. Entonces, vamos a verlo. Ella es peruana y está aquí ya conectada con nosotros. Miluz Cali, muchísimas gracias. Ya tienes todos los derechos y podemos iniciar con este gran evento del día de hoy. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, donde se encuentran. Por favor, en la caja de chat pongan en dónde están. Para mí es un placer estar el día de hoy con toda la comunidad. Sí, este Zoom está enfocado en hablar del rol de la mujer, pero yo sé que hay todos, todo el mundo está aquí diciendo, ok, yo soy una fémina y quiero saber más, quiero contagiarme de eso, quiero llevar mis resultados, no solo un siguiente nivel, sino que los quiero sacar del estadio de una manera nunca antes vista. Y si tú eres un varón, estás que dices, no, o sea, yo tengo que entender eso, tengo que entender a todas las mujeres... A mí me encanta la manera en la que dicen muchas cosas y no dicen nada. Pónganle atención a ese tema para que ustedes vean que lo único que hacen es repetir lo mismo que han dicho durante toda la llamada. Que están en es mi organización, mi familia, en mi vida, para yo poder, pues, maximizar el potencial de todos. Para mí es un gusto, para las personas que recién se conectan, mi nombre es Miluz Cali, yo, pues, soy una profesional, soy una persona que... Hizo todo lo que normalmente la sociedad nos dice que hagamos. Que estudiemos, que hagamos línea de carrera y demás. Y claro que sí, funciona. ¿Cuántos de ustedes están teniendo grandes resultados en la actividad económica que hacen? En la profesión que desempeñan. Pero llega un punto en la vida que tú te preguntas. Este, en donde estoy acá, aquí parado, es el Ferrari. Donde tú te preguntas, es esto que tengo yo y que veo todos los días al espejo, ¿Es mi mejor versión? Bueno, si tú te has preguntado eso, te digo, puede ser ahora tu versión más hermosa, pero puedes ser algo mejor, puedes tener... El, lo bueno es el enemigo del excelente. Entonces, si tú estás bien, las cosas que tú tienes son bonitas, todo es bueno en tu vida, te felicito, pero vamos a ir a un siguiente nivel. ¿okay? Bueno, como lo decía hace un momento, yo soy peruana, me eh, considero una ciudadana del mundo, pero de a, a, a raíces peruanas muy marcadas. Tengo 33 años de edad, tengo más de 10 años de experiencia profesional en el área de Esa pared del fondo me distrae mucho. Está, es, es un estilo nuevo, está como en obra gris. Porque aquí veo los huecos de los expanders aquí veo bordes de pintura, o sea, como a medio resanar. No sé. lanzas eh, pero la vida me dio un cambio, una gran oportunidad. Hace cuatro años, yo, pues, por cosas del destino, por azares de la vida, conocí en Network Marketing y les puedo decir que me cambió la vida. Y el mayor cambio no solo fue económico, que la economía es una bendición, pero ustedes saben que el personal... Mal... Esta señora fue de las primeras que ingresó a Omega Pro a meter gente junto con Angie Amaya. Con mucho dinero también, entonces... No solo era el hecho de tener una buena economía, sino de ser mejor. El network marketing, toda esta industria que tiene tanto desarrollo personal, que tiene tanto de autoconocernos, a mí me sirvió para conocerme nuevamente. Y les voy a decir algo, voy a ser totalmente honesta. Si tú estás en un momento en tu vida en el cual te estás haciendo muchas preguntas de cómo puedo ser mejor quiero algo diferente, esta es realmente la razón por la que estoy aquí, este es mi legado, cuál es mi por qué, por qué mis metas no se están consagrando? Claro, y todo lo que esta señora logró fue gracias a que muchísimas personas perdieron dinero en Omega Pro. Todos esos viajes, todo lo que esta señora compró, carros, casas, todo lo que tiene es gracias a la gente que sacó préstamos para meterlos en Omega Pro. Gracias a la gente que hipotecó su casa para meterlos en Omega Pro. Entonces... Así es como funciona el multinivel, los primeros, los de la primera línea, siempre son los que se van a llevar todas las ganancias. ...como yo quisiera, te digo algo, te felicito porque estás haciendo un... Y tienen una manera muy bonita de hablar y todo, pero claro, ignoremos todas las personas que están esperando ahorita eh, su dinero. Y, y lo que quieren es hacerle básicamente esto, vean qué bonito el gesto que está haciendo esta señora que es como si fuera un lavado de, de cerebro, un, un tema de, de un trabajo mental, pero para que funcione tienes que entender todo el panorama, sí, para que funcione tiene, tenemos que entender que primero en la vida hay momentos en los cuales uno tiene que analizar y otros momentos que tiene que accionar, ¿cierto? Bueno. El día de hoy cuando, justo hace unos minutos, yo veía a todas las mujeres que vamos a ver el día de hoy en, el, en este entrenamiento especial, en esta, yo diría, incluso hizo conversación con la invitada especial que tenemos y decía, miren, la verdad es que más que hablar de cifras, que yo te podría decir, no sé, hay tantas mujeres, tantos varones en el mundo, de hecho estamos prácticamente 50%, o sea, si tú eres un varón, y entiendes a las mujeres, estás entendiendo a la mitad de la población mundial. Y lo mismo, si eres una mujer que entiende también a los varones, es una comunidad importantísima. Pero cuando hablamos de rol, quiero que tengamos y seamos conscientes de algo. La mujer tiene, la mujer como, como ser, tenemos expectativas muy altas. La sociedad tiene muchísimas expectativas de nosotros. No solo tienes que ser buena madre, buena hija, buena esposa buena persona, tienes que poder tener una gran carrera y a la vez tener una gran familia y a la vez seguir cuidándote y estar en tu mejor versión y a la vez por poco quieren que seamos super, la superwoman la, la supermujer y está bien pero quiero que entiendas algo, las expectativas no te las debe poner la sociedad las expectativas no te las debe poner tu familia tú debes elevar tus estándares tú debes elevar tu mentalidad y en network marketing es de verdad, la industria. Claro, todo el tema de superación personal, eh, todo el tema de autoayuda, de autoayuda va relacionado al tema de network marketing. O sea, todo esto es una estrategia, si usted siéntase bien, usted eh, no siga estándares aquí, pero venga y dame su dinerito. Que para mí, yo siempre lo digo, es la tierra prometida para ti, mujer, y no estoy hablando de solo para algunas, es para todas. Aquí nos pagan lo mismo a todos, hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, no es como en la sociedad, como a, atrás, como en otras tradicionales y en otras industrias, donde nos pagan 20 centavos menos, al hombre le pagan un dólar, y por hacer lo mismo, a nosotros nos pagan 80 centavos, 70 centavos, nos pagan menos, del 20-30% menos. No, aquí no es así. También, aquí valoramos el que abras tus emociones, el que seas... Tú misma, no te decimos tienes que estar parametrada así, así, así. No, no, no. Entonces, para mí personalmente, el network marketing junto con el desarrollo personal me han permitido crecer muchísimo. Y estoy segura que a ti también. Estoy segura que tú estás el día de hoy conectada. Patrañas. Y si eres un varón también conectado, para entender más, para entenderte a ti mismo. Para poder conectarte con tu comunidad, para poder conectarte contigo misma, no tienen idea del poder que es conectarnos con nosotras. Es escarbar en, en, en, en nuestra psique, en nuestro corazón y decir: carambas, todo lo que tengo me lo merezco, me merezco más. ¿Cuánta más abundancia debe a venir? Para ¿Cuánta habladuría barata para mí? Y los retos que tengan que venir los voy a atravesar con alegría, porque todas las mujeres somos guerreras, pero también. Tenemos ambos, ambos perfiles, pacifistas, guerreras, somos, somos increíbles, ¿ok? Entonces, para finalizar, yo quiero decirles eh, algo que a mí me, me cambió mucho, algo que a mí en estos cuatro años, porque hay personas que van a conocer el día de hoy, que tienen muchos años de experiencia, y yo creo que todavía estoy en mi proceso de autodescubrirme, y es les voy a decir algo. En el momento que yo me di cuenta que tenía que ayudar a otras personas, sí, pero que primero tenía que ser feliz yo, que primero me tenía que amar yo, que si yo no tenía amor, pero a, a tirar para todos lados, eh, no iba a poder amarme a mí misma. La verdad es que todo eso cambió. Cuando tú te das cuenta que nuestro rol para mí en la comunidad es de ser referentes. Nuestro, nuestra, las mujeres eh, somos... Eh, como íconos ¿sí? somos íconos y si alguien nos va a ver si la comunidad nos va a ver, si la sociedad estamos todos, están a la expectativa de nosotros, vamos a mostrar de qué esto hemos hecho ¿cuántas mujeres aquí en esta sala y que yo sé que hay muchas personas que están en transmisión quieren este año este año de verdad con todo el, el, la pasión el fervor tener su mejor año ser su mejor versión, pero de verdad de lejos, en todo sentido. ¿Quiénes de ustedes están preparadas? Pues si están preparadas para recibir eso, les voy a decir que el día de hoy en este Zoom van a recibir todos los tools, todas las herramientas, todos los consejos de mujeres empresarias que lo han hecho. Porque es fácil hablar y decir, pero hacer, yo te digo, hazlo. Aunque estés en tu proceso de aprendizaje, Hola, hazlo. Quiero mejorar mi salud. Empieza a cuidar tu alimentación. Quiero mejorar tal cosa. Quiero mejorar mi relación con mis, con mis familiares. Empieza a escucharlos y demás. ¿Ok? Entonces, por favor... Qué bonita manera de hablar y no decir absolutamente nada. Recuerden, acción, compasión. Y tu por qué, la razón por la que tú quieres mejorar... agua. Me río de Janeiro. Nunca es muy pequeña. Basta. Basta que sea algo que te calza a ti como anillo al dedo y ese es el porqué que tú necesitas para poder empezar esta transición. Y lo peor de todo es que estas transmisiones terminan, estas llamadas de Zoom, y, las, y, y, y la gente engañada sale, Milir la mejor llamada que hemos tenido! ¡Qué información tan valiosa! Eso sí es información de valor. ¡Wow, espectacular, Milir Y si ya estás en tu transformación, felicitaciones, pero empújate más. Más, no te conformes, más. Siempre puedes dar algo extra, un push, ¿sí? un level up. Entonces, para todas esas féminas latinas, yo les... ¿Cómo les gusta usar eh, anglicismos, usar palabras que van a recibir todos los tools, que un push, que un level up? O sea, ¿qué necesidad hay de, de, de meter tantos anglicismos? Digo algo, este año va a ser tu año. Si tú empiezas a trabajar lo va a hacer que marzo sea un mes de abundancia y, y preparados para lo que tenemos para ustedes en los siguientes minutos. ¡Uy, mi líder, qué emoción! Con nuestra invitada especial Marina Worry. Pero, ¡No, no te lo ir, creo! Con ella, antes así? de poder tener esa necesidad de información, yo quiero Dios. que ustedes me pongan en la caja de chat, ¿sí? Un 33333, si están conectados, si están prendidos, esta estrategia de, bueno, eh, de hecho, el, miren, aquí estaba Juan Carlos Reynoso. <risa> si saben, yo quiero escuchar. Apareció escuchar el señor. ¿Qué es? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es nuestro rol? Esta estrategia de poner un numerito en el chat, casi siempre lo usan cuando alguien está escribiendo cosas negativas y quieren que ese mensaje se mueva hacia arriba para que los demás no lo muevan. Y le ponen, mi gente, si ustedes están de acuerdo, pongan un 3, pongan un 2. Y todo el mundo empieza a escribir entonces esos mensajes para que la gente no los lea. ¿Cómo así, mi luz? Y eso ya lo he visto. Tengo que tener mi porqué, tengo que ser una persona apasionada, tengo que tener convicción, pero ¿qué más? ¿Qué más se espera de nosotras, además de ser perfectas y ser super mujeres? No tienes que ser una super mujer, solo tienes que estar súper emocionada, tienes que ser súper feliz, y créeme, si eres súper feliz y tienes súper energía, todo lo demás va cayendo por añadiduría, va llegando. 3-3-3, perfecto. Entonces déjenme dar el pase a una mujer que yo he tenido la oportunidad de ver en algunos viajes de los mejores lugares del mundo, estuve ahí con ella en Panamá. Esta señora, después de, que lo, de, de ver lo que pasó con Omega Pro, es para que ya se hubiera salido, pero no, ella quiere seguir llevando su estilo de vida a costa de meter a más incautos a este tipo de plataformas. Por eso es que ella sigue dando estas pseudo-charlas motivacionales para tarde o temprano dar el mensaje de meterlos a la plataforma donde ella está. Ah, también le vi en Dubai y demás lugares. Y como yo les decía, aquí en esta vida las personas tenemos diferentes formas, diferentes no solo liderazgos, sino diferentes formas de comunicación. Hay personas como yo que somos muy técnicas, ¿ok? Y que hay personas, por ejemplo, que habla, es por amistad que, es, que, que, que o sea, hay 20.000 cosas ¿no? entonces yo le quiero dar hoy día el pase a una mujer que yo destaco por su capacidad, es muy analítico igual que yo, o sea es una persona que ama los números que dice ok, ¿qué pero ya preséntela, quiero, eh, gracias, cállese cállese señora váyase a la mierda ya, pero, ya, ya, además, mucho madre, bla bla bla y yo creo que todas las personas que que tienen esa bendición, algo, algo cambia para bien y, y las potencia, ¿no? Y es un claro ejemplo de que podemos ser súper, súper todos, ¿cierto? Es también peruana, así que es una compañería, otra amiga, hoy día Perú y la House, estamos ahí en llamas, todas las mujeres latinas, todas las mujeres latinas que la queremos de verdad sacar del estadio, que estamos luchando y sobre todo obrando, para conseguir las cosas. Un... ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Es una mujer que, aparte de ser muy inteligente, yo creo que está que es una persona que todo el tiempo está en, en, en, informando, duplicando y demás. Esa señora, técnicas de, de oratoria, absolutamente nada. Lo que hace es cantinflear. O sea hablar cosas. Innecesarias. Yo veo que tiene un carácter fuerte y eso me agrada porque normalmente pensamos que las mujeres todas tenemos que tener el mismo perfil de personalidad y nada que ver. Ella es una mujer con carácter. También la veo muy dulce, muy, como decir, tiene contrastes muy, muy, muy, muy, muy locos y buenos porque te das cuenta que para cada momento hay que tener un mood, un, un temperamento y demás. Y... Es una persona con muchos resultados. Ha estado incluso eh, en el salón de la fama del millón de dólares del GoPro y ella les va a comentar también su experiencia y demás. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! ¡Por favor! Así que sin más preámbulos, por favor, recibámoslas con muchísima energía, con mucho fuego a esta peruana que la está rompiendo. ¿sí? Por favor, Dayana Salinas... El Zoom es todo tuyo, el espacio es todo tuyo, y muchas bendiciones para todos. Ok, chicos. Eh... Esa, esa señora debería tener el mínimo de vergüenza, debería de tener el, el mínimo de respeto hacia las personas afectadas, de que gracias a ella perdieron muchísimo dinero. Personas que arriesgaron todo su capital... Gracias a todas las que ella estuvo promocionando y que ella estuvo eh, promoviendo. Y que gracias a eso es que ella tiene el estilo de vida que tiene actualmente. Gracias a todas las personas que, eh, que perdieron su dinero. Entonces chicos, eh, ese es el pequeño video que quería mostrarles. Eh, simplemente un, un análisis muy breve para que ustedes puedan ver también. Que este tipo de personas no van a parar. Este tipo de personas saben que muchas de esas plataformas son un esquema Pulse. Sin embargo, se convierten en la peor versión de ellos, afectando a familias, afectando a comunidades enteras y afectando la economía de muchísimas personas que creen en todo lo que ellos dicen. Lo que tienen es una gran facilidad de palabra y lo que tienen es una, un, una gran capacidad de convocatoria simplemente. Pero bueno chicos, eso es lo que les quería mostrar. Nos vemos hasta la